y la intro. Vale, ¿qué digo? Y, bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy... Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jaime Pedregal Tornero. Aquí estamos reaccionando a los mejores 50 futbolistas del momento. ¿Que, que me quedo sin comida. Que me quedo sin comer. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a... Tac, tac. Pagote. Estamos aquí con dos personas muy importantes para mí Son es la gente que más odio en este planeta Y por eso vamos a grabar hoy Top 50 mejores jugadores de la actualidad Así que chicos, eh, ¿vamos? Vamos Es Juan Intercity, ¿vale? que <risa> La camiseta es mía ¡Qué barbaridad! <risa> ¿Cómo he hecho eso? Oh, ¡Qué barbaridad! Vamos a empezar Y me di la port! ¡Taxon! <risa> ¡Quebra Jack! ¡Quebra Jack! Vale. ¿Es una sola ¿Hacemos...? No, son solo Messi. Aquí tenemos el tier list, lo podríais encontrar en tier list. y aquí tenemos el tier list, chicos. ¿Veis algún jugador que conozcáis? A todos. A todos. Más básicamente, ¿no? ¿Mm. Vale, primer jugador que me parece una estafa que esté aquí. No, no, no, para, para, para, para. Hay que empezar bien. un vale. Becker, campeón de Champions. Hagan una vez las Champions. Campeón de Copa América con Brasil. La Premier. Hagan una Premier. Ha una cosita, a ver, sí que es verdad que tiene mucha carrera en la Roma, tal, pero, pero Baker, yo creo, sinceramente, en el stack que entras, creo que tiene que entrar jugadores. Es que a ver la, A ver tengo sincero si es La gran mayoría son todos mundiales Sí, sí. Aunque bueno Si sí, sí, estoy viendo por ahí Sterling creo que es ¿No? Sí. Mira yo para creo sinceramente sí. yo Que yo es para mí Más menos Más menos mí. O entras Y creo que dejarlo en más menos Y luego Y luego vamos rotando sí, Y luego, luego, luego rotamos de entender Una cumbia Griezmann, en prime, en Suprime. Griezmann prime. es top 30 Yo creo que incluso más. Yo, ahora, ¿no? Actualmente. Top 30, ahora digo, ¿no? Es que, es que este año también está bien. eh. Griezmann, este año para mí es de los top 3 mejores jugadores de la Liga. Sí. Pues vamos a ponerlo por ahora en el top 30 y luego vemos qué hacemos. Le tenemos a Guameyang en el Arsenal. Pero bueno, prime yo creo que fue en el Borussia, ¿no? no más en, o menos. En, en, el, en el Arsenal. Sí, más me o lo... menos pero... No es igual que Griezmann. Yo creo que estas que entras ¿eh? Es un jugador súper sobrevalorado No hizo Es que ¿qué ha ganado Agua Millán Ya a ver sí pero Es que Agua era Agua, eh Capitán del Arsenal Que bueno No sé, ¿eh? no sé qué decir. Es que yo tengo mucho cariño que tiene el año pasado pero... pero yo para mí Más o menos estas que entras ¿eh? Está ahí en ese, en ese Sí, vamos a ponerlos en estas que entras Por poner a uno Y luego ya vamos viendo Ahí ver, metí la por La por estas que entras Estas que entras ¿Es que no, que ha no ha hecho de nada por ahora, no ha hecho nada de de Que sí, que es muy es bien Es Bernardo Silva Es Bernardo Silva ¿O no Es Bernardo Silva ¿Sí? Bernardo, Bernardo. A ver, Bernardo uh, Silva, es que tampoco. Yo, Bernardo Silva, con los jugadores que hay aquí, también lo pondrían estas que entran En ¿En de la uva. No, no. No. Ni de coño. No más que a Uba, no. Ahora, ahora sí que es verdad que está jugando bien, pero no. no es no. que no se ve bien. ¿Es el Casemiro? es, el Casemiro? ¿Es, el Casemiro? ¿Es el Casemiro. Casemiro Para, para mí, Banca en Santa Casemiro. Sí, sí, mejor sí, sí, medio sí, centro de, Casemiro, de la historia. Mejor medio centro defensivo de la historia. No, Casemiro. Si ponemos Carlos, a la... Enrique, Carlos Enrique. Carlos Enrique. Ah, a ver, es mejor busquéis. Pero es que entonces, si ponemos a Banca en Casemiro, Goan Busqués. Algo que te quiero decir? No. Es si Van también. Guad. Uf, mejor me de en Van Casemiro, mejor medio centro defensivo de la historia. Es, es ofensivamente esta esta hablando esta mejor de Busquets. Ex Eriksen. Estas que entran. Esta que entran clarísimo. Que entra. clarísimo, clarísimo, o sea... Sea Cristian ahí, Ya sabes dónde va, va. ¿Cuánto vamos a meter en Watt? En Goat, uno. Messi. No, en Goat podemos 3-4. No, uno. Vamos a meter unos cuantos. Dos. En no, vamos a meter. No puedes no puede decir que el mayor goleador de la historia, el mayor goleador en Champions de la historia, el mayor goleador en la eh, Europa League de la ahora historia, sí, ahora sí. Ahora sí. es el mejor jugador del mundo. Banca en chat. Mira, yo hablo clarísimo y me da igual lo que diga el, el calvo de. El... Lo de Will Smith, así que para mí Goat solo tiene que estar uno y el Leo Messi. Que lo a meter bastante claro, no. no ¿O el sí, primero, Messi. depende. No, me... Depende del contexto. Estando en es Suárez, tendría que el tercero. Vale, vamos a pasar de iniciar no Goat, mejor jugador de una joya, David David la historia. Una a mí Silva. A mí Silva, para mí, Bangal Shad, para mí. No, justo lo no, que voy a decir. No, no, top 30. Es más que Griezmann, David Silva. Es más que Griezmann. En la selección, ganó un Mundial. Si está en el top que Silva... Silva tuvo una época la selección, muchísima, pero no sé qué decir. Te pongo a Manchester de momento. Silva, te tengo en el fantasy, te quiero. Vale. De Gea estás que entras, no, no ha he hecho nada, o sea, hace no, no, no, un par de años dio algo. Yo lo, buah, buah, es que de Gea, te lo juro, le cogió un asco, cuando, cuando casi ha a Ronaldo, pinche de mundial, hasta que entras. Y, y, y menos, no, Godin Godín... Godín va a no, no, top 30, yo, yo voy a decir más o menos, eh, te top, lo juro. No, no, top 30, hoy. Es que Godín en el yo Atlético va eh, antes una después. Sí, eh, o sea, los atléticos lo sabrán. Godín es mejor que Ramos, así que... ¿Repite eso? No, pero no es eso, tuvo mejores temporadas, eh, 32-30, y que ser. Eden Hazard, estás que entras. Es que Para Jatar, mí, Hazard hizo una temporada muy buena Una, más o menos que, Es que Hazard da pena, da pena Porque da pena Vamos porque, a de esto Es, es que lleva, hablando... lleva cuatro años en el Madrid chupando el bote Vale, ¿quién es mejor? Aguamellango o Hazard en su prime Yo creo que Hazard en su prime es mucho mejor En su prime, ¿pero de es qué estamos dejando? Es que, es que es de prime. Prime. ¿Cómo estamos haciendo de futbolista? De general, lo estamos haciendo general de todo, todo su bien. carrera, Estamos haciendo su carrera Ya, ya, ya ¿por qué ¿Eres son estas que entras? Estas que entras, obviamente, Cavani No, Edison Cavani más o menos Incluso podría entrar en el top 30 Con Uruguay Yo llevo a decir top 30 Con Uruguay que el lucho, tochísimo. Es que, es que Cavani es muy tocho. Encima de Cavani, Cavani es más que Odin. Es que es 100%. O sea, Cavani en... Fernandinho un... más menos. El Fernandinho tiene que estar en más menos. Sí. Ha hecho cositas. Fernandinho tiene una buena carrera. Chiellini. Oh. Chiellini tiene que estar todo 30 con Calchat, eh. Fuera coña. Que si, campeón, no, yo creo que no. Cabrón, campeón de Europa, rompiendo un motor de en la Juve, dos finales con la Juventus. Mejor central de, de la Serie A. Ahora no, pero bueno, ya no está allí. 30, top 30, top 30. Harry Kane, es delantero que... del sí, pero ¿sabéis, ¿Sabéis qué que pasa con Harry Kane? No gana ningún título en su carrera. Tiene 30 años. Yo te lo juro que no me... Más o menos, a mí me parece más que lo de abajo. A mí, Jimmy, eso me parece más que Harry Kane. Es que Hazard, Hazard tiene mejor carrera que Jim, por así decirlo. Es que yo lo metían estas que entran más que nada por la carrera que tiene y no ha ganado nada. Pero Harry Kane tiene, yo lo haría así, un montón de goles. Toda Ay, la temporada. Y quedó una, y en una quedó no, mejor. A ver, gole, es, es que de, Harry Kane da, da, pena, da pena tenerlo ahí, pero. Es que es lo que ha hecho. Es que no más que Kane, por eso te digo. Yo creo que sí, eh. no, Yo creo que no, tampoco. Es ¿Ah? no, si más, yo podría... A ah, son está que entras y Kane un poco más arriba. Sí, puede ser. ya veremos. Oye, eh, es... Uy, Oris, del mundo siendo dos, dos, dos finales de mundiales. Nunca es un portero top, top, top. Porque hasta un equipo que no la da. Pero, pero su carrera, por así decirlo, es buena. Yo la metía más menos. Sí, yo creo que sí. Pues yo en top 30. Y oh, uh, ya no ya Black. Black. no Black es más menos también. Con su TikTok de que estás, que lo pagarás. Hostia, Black. Es que creo que Black tiene 300 porterías a cero. Mejor a Black, en Pero en con poquito, por poquito. Sí, Black es mejor que Jalisco y que Joris. ¿En general? Para mí, para mí sí. ¿Y no ha no, no, ganado nada con Eslovenia es, con es, es, es o Slovakia. Eslovenia. Es y sí, perdido ahora mismo, pero y esto obtenido 100%. Es mejor que Yori, mejor que Ederson y mejor que Alison. Jordi Alba, eh banca en chat. Banca ese 100%. Le acaba de Muy Benzema. ¿Quién le acaba de sentar a Jordi Alba? Alejandro, Alejandro, Alejandro vale, Martí. Acaba de sentar a un GOAT. es que Alejandro Martínez ahora mismo es el mejor lateral del mundo. Jordi de Alba estamos hablando de que es el segundo mejor lateral izquierdo de la historia, porque primero va Marcelo del suelo Palcino. el cielo. No, la historia ¿Supere? no. De historia no. Roberto Carlos. Roberto claro. Carlos y Marcelo, ahí están. Pero Marcelo ataca. Alejandro Martínez, va por ellos. Vale, Karim Benzema Estás que entras. Banca el chat. No, no, no, no. tiene un año bueno. No. Sí, sí, sí. Tú sabes lo También que es. Perdón, gris y, Grizzly para mí más que Benzema. Michael para. Vence más Bancansat. Ayer fue el clásico. Y, y, y subiendo para arriba. Vence ¿eh? más el primero de Bancansat. Que va. No, es el último de Bancansat. No, cabrón. No, ver, ¿el bueno, último no? Diría que sí, lo es el último. No. Sí, yo ahora lo pondría así. Y, y, el... y para mí está por encima de Alba que casi miro también. No, no, no. Solo no. A mí sí. Es que me es que claro, para los niños de hoy en día es o sea, el calvo, ¿sabes? Pero... Tiene un balón de oro, cabrón. Sí, un balón de oro regalado. No, el de Messi fue regalado. Sí, el de Messi que tiene ocho. Por el Levanto, sí, el de, sí, y, sí. y el de este, Pobre Pobre, pobre Levant, tío. Vale, Kevin De Bruin Top 30. Va a cansar 30. de arriba. Top 30. Va a cansar 100%. Ah, pues es, el es que De Bruyne le deja pero yo, yo ponía en top 30 también. Yo. Yo no. no hay históricos. No, pero igualmente yo lo ponía en top 30. también es lo mismo De Bruin que Godin. Es que no, es que no. Pero, sí, pero si Godín tiene mejor carrera, Godin tiene mucho mejor carrera que de Ya, vamos a cansado. No, no, no, no, no, no. no voy a voy a 30, cabrón. Vale. que entras. estas que entras, pero 100%. Mbappé, Mbappé, Mbappé va es que le queda mucha Uf. carrera. Le queda mucha carrera, es más que No, pero igualmente le queda mucha carrera. mismo no está loco Yo creo que se está motivando. Messi, Messi es arriba, Messi igual, pero si estamos hablando en general, no que más que Mbappé. Vale, vamos a ganar Actualmente, ha hecho más Godín que Mbappé. Es que claro es muy joven. y Tiene un, que pensar Messi, un Mundial. ¿eh? Messi, Messi, arriba, Messi y Juárez, los dos para arriba. Messi y Cristiano y Suérez. Y, y Modric también. Y Neuer van cansada sí, tirando sí. para goa, Tirando para goa. ¿Quién está casilla? Es que campeón del mundo. Sí, sí. Dos veces campeón de Champions. Para mí es mejor por todo Para mí Courtois, en torno a Prime, es mejor que Neuer. Sí, pero me gusta la Courtois en la carrera de Neuer. Tira para arriba. ¿Estás que entras? No. Yo lo pondría… Top 30, incluso. Top 30, campeón de champion también, sí, sí. pero no sé qué decir. Bueno, sí, top 30. Royce, estás que entras. A mí. a mí, Marco Royce, más o menos. Eh. Roy, no, Royce es que al final su carrera, la lesión sí, y entra tal, estás que entras. Es que salían en el FIFA, tío. Digo, Hummel, te... eh. Húmel es más o menos. Es que Jumels es top, eh. Húmel es top. Era top. Era top. Cuando se lo de el a era un centradazo que te cagas. Jumels es mejor que Marco Royce. Es mejor que Laporte. Sí. Es mejor que Bernardo Silva. Sí, para mí sí. ¿Húmel? Es igual de bueno que Harry que Kane. Húmel, Húmel llegó a ganar la Champions. No, no, no. no llegó a ganar la Champions. Es que. Pero sí. No. Y, ¿Y campeón del mundo? Creo que sí. Vamos no, o a ponerlo más o menos. Mohamed, Mohamed Salas es un top 30. es que Salas en sus últimos años la ha roto. Tiene que estar en top 30, sí. Sí, tiene que estar en top 30. Neymar. Iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba Camino, Camino, de que fuiste de Barcelona. Es el primero en bancarse. Cometiste el mayor error de tu carrera. Pues Te quiero. Tengo ah. miles de camisetas tuyas. Me hundiste la vida. Así <risa> que con depresión. Es que es tocho. Eh. Vale, en colocante estas que entras. Hice un año. Hice un mundial Hice un año. Hice un mundial siendo el pilar. Y, ¿Sabes a quién metería yo en estas que entras? A Pogba. Yo también. A Popba, cuidado con Popba. A Pogba y Dibala. Y a Dibala también. Sí, qué Van Dibala fuerte. qué es bancarse. qué es Goa. Y si sale Ramos, venga. No, no, no. Tío, sabes que Ramos es mejor que pigue? ¿Qué va? Ramos es el central de la historia. Que va, que va? Tac, tac. Sterling. ¿Está que el... Hombre, ¿Qué? hay que empezar a subir alguno. Sterling corre mucho, pero no va a alcanzar. Va a 100%. Lewandowski. Es que si ponemos a Benzema antes que... Ah, vale, vale. Está de mismo eso. Eh. O sea, ha 30. O incluso más o menos. ¿Quién es o más grande? O o menos. ¿Sala o Mané? O sea. ¿Quién es...? Bueno, depende, porque ¿es que manera el, el escondido del Liverpool? Es que, bueno, es que vale mucho, mucho también, pero es que, claro, ponemos en más menos a jugadores como… Ya, en verdad, yo creo que en el más menos podría estar. Puede ¿eh? entrar. Es que, por ejemplo, para mí Mané no puede estar en el mismo escalón que Mbappé y que Cavani. Y que griezmann sí, Vale, ponlo el más menos. Más menos. Jandanovic abajo. Andanovich es que no ha hecho nada en el super Mira, el Kumbanga, Kumban se lo juro Kassar? que te lo iba a decir. Cabrón, la, con busquets Busqué lo tienes que en Guad o no me voy a mi casa, tío. Es que yo creo que está a nivel de Casemiro. Es ¿Es que que va? Va? No, a ver, está por encima. Pero has puesto Neymar, Casemiro, Benzema Lewandowski. A lo mejor sí que está en Bancashat. ¿Quién? Porque mira lo que está en Guad. Es que, ¿cómo vas a comparar a Busquets con eh, Luca Modric? Sí, o sea, son jugadores diferentes, pero es que Busquets es de, de su posición. Sí, sí, sí, Busquets tiene que estar arriba. Lo ponemos en Goat. Ramos, Van Gansat. Goat, no. Van Gansat. No. Ramos es Goat, Goat. G-O-A-T. Pues por favor, ponlo por arriba de pique. Sí, sí. Por pues no. favor. Ahí está, Rocho. Tiago Alcántara. Más menos. o menos. ¡No, no, no! ¿De más? Tiago Alcántara, cabrón, que ha hecho eso. su no, vida? ¿De dónde vas? Pero en YouTube… Aquí el Barcelona lo hizo muy bien, te pero te ahí, juro, ahí en el Valle lo rompió. Te lo juro que para mí es más que, Fernandinho, es más que... Vale, Hummels. Tío Gurda, más menos. Cabrón, Tío Gurda esto 30. Vais mancal chat, tipo Courtois. Es que, es que la, la, las últimas. Pero, pero quieras o no? Courtois empezó. Después de que lo eliminará, se empezó a pavilar. Es que no me puedes comparar a Oblak con Courtois, tío. Es que eso no se puede. Y en es que está por un escalón por arriba. Va a ser el Prime mejor. No, cabrón. Es que cabrón. los dos Prime son muy tochos, pero Tristegan para mí. Tiene, es que para mí Tristegan tiene mejor carrera. incluso. cabrón se hizo el mejor pick de un portero en la historia, eh, en la Champions. Tuvo Valdés. Y eso lo no sabes. Valdés, Valdés 2006 es mejor que, que Courtois. Lo he visto. Un arroz con bacalao. Estaba tío, no, tío. Cabrón, es 100% vangasad. Courtois top 30, cabrón. Si pones a Tres en top 30 y a Courtois vangasad, dice te quedas coño. Y meme. Courtois tiene que estar top 30. Pero los jugadores que hay. No Courtois, claro, los niños de ahora lo ven como top, top, top. Pero es que Courtois el chill sí daba pena, que le marcaba los goles por debajo de la pierna. Yo que Esta gente son han <risa> de reír. Coño eres, chicos el baile Sí. sí. Eh, Tony Gross, Van a Sat recién O, o, o incluso oh, ¿podría entrar? Y Van Dyke top 30. Gross es más que casi. que ¿Sí? se ha hecho una temporada. Eh. Ya, es que Van Dite tiene una temporada. Es que es más menos. No, no, no, no, cabrón, cabrón Godin se peta Van Dyke. No está al mismo nivel, lo sabes. Vale, pues este sería nuestro primero, ¿no? Yo creo que este es nuestra tier list. ¿Hacemos algo? ¿Cambiamos algo? Es que yo la veo bien. Y chicos, aquí tenéis nuestra tier... ¿Aquí? Aquí tenéis nuestra tier list. Hemos terminado así. Hemos terminado con Messi, Cristiano, Ramos, Suárez, Modric y y Neuer en GOAT. Creo que está bastante bien. Nos ha costado bastante poco, la verdad. Era bastante decisiva. Así que nada, si queréis más vídeos y si queréis que hemos acertado, dejar un comentario, darle like, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora que se ve que se ve, que se ve, que se ve algo como de fondito y que diga ya digo orgulloso de no ser madridista.